Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación nos vamos a explicar cómo hacer el parpadeo de leds con Facilino, vamos a, a explicar ejercicios para, para parpadear leds con Facilino. Mira, este es el guion de la presentación, primero os vamos a describir el material que utilizaremos en, en esta presentación, así como las instrucciones trabajadas y luego, bueno, vamos a hacer tres ejercicios en concreto para los parpadeos de los leds que los vamos a explicar a continuación, ¿vale? Bueno, para el material, eh, en este caso vamos a utilizar lo que es la UEMOS D1 R32 junto con la tarjeta multisensor de arduino, ¿vale? que las tenemos que montar una encima de otra, como veis. ¿vale? El, estas son las eh, principales instrucciones o las instrucciones trabajadas eh, en esta presentación. Las instrucciones principales son instrucciones que tienen que ver con el manejo de pines de entradas y salidas eh, analógicos y digitales. De forma que, bueno, pues esta instrucción de aquí ya la hemos visto en la, en la presentación anterior, en la que eh, nos va a permitir leer la información de un pin analógico. En este caso sí que eh, es importante resaltar que los procesadores SP disponen eh, de un de una, de una convertidor analógico digital de 12 bits que nos da un valor siempre entre 0 y 4095, con lo que la lectura en concreto con los procesadores SP siempre va a estar convirtiendo entre esos valores. Mientras que esta misma instrucción, pero utilizada con procesadores, por ejemplo, Arduino o la NodeMCU, los valores variarán entre 0 y 1023, que porque el convertidor es de 10 bits, vale? Con lo que, bueno, pues esto, eh, de esto se encarga la instrucción lógicamente y vosotros no os tendréis que preocupar. Con esta otra vamos a seleccionar el pin, con esta de aquí vamos a poder leer el estado de un pin analógico, esto nos va a devolver el valor alto o bajo, que es lo mismo que verdadero o falso en realidad, vale? O 1 o 0. Con esta es otra instrucción vamos a poder escribir o establecer el valor de un pin digital, de forma que aquí tenemos que seleccionar el pin y aquí indicarle Cuál es el estado, por ejemplo el estado lo podríamos utilizar con esta instrucción en la que si desplegáis podréis ver alto o bajo, vale, y finalmente pues bueno pues estas dos instrucciones requieren que le indiquemos el pin digital que queremos, con el que queremos trabajar y lo haremos con esta instrucción de aquí. Bueno pues adicionalmente en esta, en esta presentación vamos a trabajar algunas eh, instrucciones adicionales como por ejemplo la condición esta de aquí, la espera, la comparación, vale, de forma que esto nos va a nos va a devolver verdadero o falso en función de si esto es igual o no esta instrucción nos va a permitir escalar o adaptar los valores, por ejemplo en el caso de la entrada analógica, nos va a poder eh, permitir adaptar esos valores a que sean los valores convertidos entre 0 y el valor y el número que nosotros indiquemos aquí, y luego finalmente pues esta otra instrucción nos va a devolver el mínimo de dos valores y esto es lo que va a devolver con, a través de su salida. Bueno, vamos a empezar con los ejemplos, vale, el primero de los ejemplos eh, consiste en hacer parpadear el led que está conectado en este caso al pin 12 ¿vale? Eh, a una frecuencia de, de mil milisegundos vale podríamos hacer lo mismo con el pin 13 en este caso vale y bueno pues como veis aquí la aplicación la instrucción lo que está haciendo es que bueno pues estamos utilizando estas instrucciones dentro de lo que es la rutina de repetir y lo que hacemos es lo establecemos en alto esperamos 500 milisegundos lo ponemos abajo y esperamos otros 500 milisegundos ¿vale? luego aquí vamos a hacer lo mismo vamos a hacer parpadear los leds conectados a los pin 12 y 13 vale aquí en este caso la diferencia está en que lo que queremos hacer es que la frecuencia varíe en función de lo que leemos del potenciómetro, de forma que lo que cambia realmente, vale, aparte de lo que aparece aquí ahora el pin 13, ¿vale? Lo que cambia realmente es que la espera es variable. De forma que el valor que nosotros medimos aquí, que varía entre 0 y 4095, lo vamos a transformar a un valor que estará oscilará entre 100 y 1000. ¿vale? esto es una adaptación en una escala lineal, de forma que en función de la posición del potenciómetro el led al final, la consecuencia es que el led parpadea más rápido o más lento. Y en este último ejemplo la idea es que vamos a hacer parpadear los leds también 12 y 13, ¿vale? De forma que, bueno, pues cada vez que pulsemos el botón que está conectado al pin 2 en este caso, pues haremos que incremente la frecuencia de parpadeo. De forma que, bueno, pues como podéis ver aquí cada vez que vamos, vamos haciendo el parpadeo, este es el tiempo inicial de parpadeo, que es una variable que hemos definido, que tiene 500 milisegundos, y cada vez que eh, pulsamos el botón, el botón cada vez que eh, lo pulsamos está en estado bajo, lo que vamos a hacer es reducir el tiempo de parpadeo. Para reducir el tiempo de parpadeo realmente lo que hacemos es restamos, al, al tiempo actual le restamos 50 milisegundos, pero para que no, para evitar que, que parpadee demasiado rápido, es decir, que queremos que parpadee con una frecuencia máxima de 10 Hz, pues lo que vamos a hacer aquí en este caso es limitarlo de forma que eh, siempre nos quedaremos con el máximo de entre este resultado y 50, con lo que de forma que al menos será 50, siempre el tiempo de parpadeo, que no baje de ese valor. Bien, pues en esta presentación os hemos explicado eh, cómo hacer parpadear eh, LEDs con Facilino. Muchas gracias.